Una de las docentes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Mayor de San Simón quedó sorprendida al descubrir que un hombre se había maquillado y vestido de mujer para dar examen de ingreso a esta unidad, en lugar de otra persona. El hecho es analizado por asesoría legal del rectorado de esta Casa Superior de Estudios. Particularmente por el Facebook ofrecía sus cursos como profesor particular de las eh, materias de física química y matemáticas eh, la señora Huanca que es una dueña de una agencia de viajes lo contacta y lo convoca a su oficina y bueno pues le hace la propuesta para que pueda rendir el examen a favor de la señora Coca por la suma de 700 bolivianos que ella se iba a encargar del tema del maquillaje el tema de la peluca y que bueno pues eh, no iban a darse cuenta Minutos después de ser sorprendido, el estudiante tratando de suplantar a otra persona fue remitido a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Tras una valoración de los funcionarios policiales y el fiscal de turno, se determinó que no existe un delito concreto para su caso, por lo que fue liberado de manera inmediata. Sin embargo, la UMS analiza una sanción administrativa para el estudiante de 19 años. Eh, la universidad, eh, a través de sus autoridades, en este caso la Facultad de Ciencias y Tecnología, en días va a proceder a llamar a un consejo facultativo a objeto de que se tome una determinación respecto a la actitud de este joven. Por cuanto él mismo, el 24 de enero del presente año, ha rendido también un examen de ingreso a la Facultad de Ciencias y Tecnología, habiendo aprobado eh, la, a la carrera de Sistemas. Entonces, seguramente eh, el Consejo Facultativo, en el marco de sus atribuciones, eh, va a emitir una sanción que corresponda a, a este muchacho. ¿no? Eh, eso seguramente se va a llevar a cabo eh, en 15 días.